Hola, muy buenas a Tecnologeando.com, en el vídeo anterior creé una wallet con la extensión de Metamask y os mostré cómo conectarla a la plataforma PancakeSwap, así que en el vídeo de hoy voy a mostrar cómo funciona este exchange descentralizado número uno en la Binance Smart Chain. PancakeSwap nos da muchas posibilidades dentro del protocolo de la BSC, además es que esta plataforma descentralizada está apoyado por Binance, por lo que nos aporta una confianza extra a la hora de invertir nuestro capital en ella. Antes de empezar, ya sabéis, si os gusta el contenido, darle like, suscribiros y compartid, que siempre ayuda a que llegue más gente y a crecer el canal. También tenemos el bloque que se ve en pantalla, donde iremos añadiendo información adicional sobre los temas que iremos tratando. Dicho esto, empecemos con el vídeo, pero previamente quiero mostraros una comparativa entre el token CAKE eh, de la plataforma PancakeSwap y el de Binance BNB, que si comparamos a unas velas, una frecuencia de velas de 4 horas, podemos ver que prácticamente son idénticas. Esto quiere decir que tiene una relación entre ellas y se supone que va a seguir así. Simplemente quería añadir esto, ya que es un grado de confianza más a la hora de invertir nuestro capital dentro de esta plataforma, al tener una estabilidad en el mercado. Así que sin nada más que añadir, vamos a empezar a ver cómo operar con la plataforma PancakeSwap. Esta sería la página principal, donde podemos ver el precio actual de, del token propio, eh, cómo acceder al Telegram, Twitter, podemos cambiar de idioma, vamos a ponerlo en español, ya lo tendríamos en español. También podríamos cambiar a modo noche, que a mí especialmente me gusta más, eso ya es al gusto. Después tendríamos ya la opción de Trade, Exchange, Aquí eh, podríamos cambiar ya los tokens, intercambiar tokens entre ellos. Así que voy a haceros un ejemplo. Pondría DOT aquí y a USDT mismo. Vale, Tengo 1,8 DOT que serían 63,73 USDT. Aprobaríamos, daríamos al contrato, pagaríamos 11 céntimos y luego para el swap, que es el intercambio, pagaríamos otra comisión un poco mayor. Vale, anteriormente era un poco más económico las comisiones, pero como ha crecido mucho, la red están incrementándose un poquito. Pasaremos a la pestaña de Liquidity, que esta función es muy interesante porque es la que nos permitirá realizar interés compuesto. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poder juntar dos tokens diferentes, vale en este caso voy a juntar DOT con CAKE, 50% de uno y 50% del otro para crear un token LP de esos dos tokens conjuntamente, en este caso como veis, veis que me pone insuficiente cake, es porque estoy intentando hacer el 50-50, pero no tengo suficientes cake, vale, entonces lo que he hecho es poner el máximo de cake que tenía menos cantidad de valor y de esta manera ya me está dejando, aprobaríamos el contrato de DOT, Siempre comprobando que sea el contrato correspondiente al que estamos aceptando y le daríamos supply para realizar liquidez de los dos tokens. Luego iríamos a Bridge, que nos abre otra pestaña en un link de Binance, que nos permite realizar cambios de criptomoneda entre diferentes redes. En este caso voy a hacer Ethereum, voy a convertir Ethereum de la red de Ethereum a la Binance Smart Chain. Ponemos 10, conectaríamos la wallet y realizaríamos el proceso de, de bridge de una red a otra con la misma criptomoneda. Conectaríamos la wallet que estamos utilizando, en este caso Metamask, y eh, realizaríamos la transacción. Yo no voy a hacer el proceso porque me cobrarían comisión y no quiero cambiar ningún token ahora mismo. Así que volvemos para atrás y vamos a la sección de Farms. En este apartado es donde podremos ver cómo añadir el stake creado en el apartado de liquidez con el par de tokens elegido. En este caso estamos viendo el de Cake BNB. Sería pulsar a stake y añadir la cantidad que tenemos en cartera. Como podemos ver, PancakeSwap nos ofrece una gran variedad de farms disponibles. Por ejemplo, el SFP con BNB... También tenemos diferentes como puede ser ADA con BNB, al 37.75 anual. Y bueno, yo para mí, yo pienso que es una muy buena opción este exchange descentralizado. En mi opinión, creo que es una plataforma que lo está haciendo muy bien y que creo que va a tener un gran crecimiento a futuro. Dicho esto, seguimos con Pulse. Aquí simplemente, a diferencia de Farm, solamente podemos hacer stake de. Solamente un token a la vez, Probaríamos el CAKE, confirmaríamos y luego añadiríamos la liquidez que quisiésemos. Si pulsamos en detalles podremos ver la cantidad total que hay en dólares sobre este pool con este token en la plataforma. También podremos añadir directamente a nuestra cartera Metamask el token CAKE o visitar el proyecto del sitio. Esto es una de las cosas que tendremos que tener en cuenta antes de invertir nuestro dinero. Siempre, siempre, siempre tendremos que hacer nuestra propia investigación. No vale que un tercero o otra persona nos diga que pongamos el dinero ahí. Por lo tanto, como os digo, haced vuestra propia investigación. No os fiéis de nadie. Ante todo, seguridad. Y Dior, chicos, como dicen en inglés, do your own research. Con esto dicho, nos iremos a la sección de Lottery. Para mí es una sección bastante interesante, ya que es una de las funciones que le permite a PancakeSwap mantener el token propio estable. Funciona de la siguiente manera. pagamos un cake, que nos dan un ticket, con cuatro numeraciones que tienen que estar consecutivas y en el orden para que seamos premiados. Si tenemos dos, tres o cuatro con el orden correspondiente seríamos premiados, si, si no... Nuestro ticket iría a la zona de quemar o bar. Este proceso se repite cada media hora más o menos. Y si vamos a la pestaña Past Drops, podremos ver pues, el total de todos los cakes, los quemados, un poco de información sobre esta sección. También tendremos un enlace directo al contrato de lotería de BSC Scan. Por si queremos ampliar un poco de información que aparece en pantalla. Terminaremos con el lottery y nos iremos a coleccionables o también conocidos como NFTs. PancakeSwap nos permite utilizar estos NFTs como perfiles de nuestro avatar. Tienen un coste de un cake cada uno y podremos utilizarlo para el perfil como he dicho, pero también podremos coleccionarlos. Podremos tener, si queremos, incluso todos los que aparecen en pantalla. En un futuro vídeo os explicaré qué son los NFTs más detalladamente. También cómo podremos acceder a ser un miembro de un equipo de PancakeSwap. Hoy simplemente voy a mostraros un poquito por encima. Desde aquí podríamos hacer eh, nuestro perfil, crear nuestro perfil, ¿vale? El total de coste de crear un perfil con el NFT y asignar el NFT en nuestro perfil tiene un coste total de 1,5 Cake. Y tendremos tres equipos diferentes para elegir. Pero como he dicho antes, quiero hacer un vídeo explicando esto detalladamente, que son los NFTs y demás, así que directamente pasaremos a la pestaña de Info, Overview. Se nos abrirá la siguiente pestaña, que es donde podremos ver las gráficas de los tokens e información al respecto, como la liquidez, el volumen de las últimas 24 horas, el precio vigente... Esta herramienta que nos facilita PancakeSwap, en mi opinión, creo que es de gran utilidad ya que nos permitirá hacer una previa investigación sobre el token que queremos invertir. Por ejemplo, podríamos ver el token CAKE, que tiene una liquidez de 219 millones, un volumen de las 24 horas de 129 millones y un precio vigente de 11,12, que ha subido también un 37,52% en las últimas 24 horas. Si deslizamos hacia abajo podremos ver que están los pares, el top pares, eh, el primero de todos es CAKE WBNB con una liquidez de 429 millones. Yo creo que está bastante bien. Nos dirigiremos al apartado de tokens, que simplemente es lo que hemos visto anteriormente en Overview, pero solamente de tokens, lo mismo con los pares. Y para terminar en este apartado iremos a cuentas. Aquí es donde podremos ver el contrato de cada par por si necesitamos ir a la BCC Scan y buscar información al respecto terminando por aquí nos volvemos a pancakeswap donde vamos a ver el último apartado que es el de IFO esta es una de las últimas características que implementó pancakeswap la cual nos permite mediante este sistema IFO realizar staking para que nos recompensen con este token en cuestión el proceso sería comprar CAKE y token BNB, obtendríamos liquidez de ambos juntos y durante la venta, mientras la venta está activa, asignaremos tu token CAKE LP para comprar los tokens IFO. Postventa, cobra los tokens que compraste junto a los fondos no gastados y listo. Es una opción bastante interesante ya que podremos sacarle alguna rentabilidad bastante buena. Y terminando con esta plataforma nos iremos a Más donde tenemos diferentes links con información adicional, donde pone voting es donde PancakeSwap solicitará votaciones a la comunidad para hacer modificaciones dentro de la plataforma. Con esto consiguen que los usuarios tengamos total potestad sobre las modificaciones en la misma. Para terminar quiero añadir que yo no soy ningún asesor financiero, simplemente comparto información para que más gente conozca este mundo increíble de las blockchains. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido de ayuda, cualquier duda o sugerencia no dudéis en dejar un comentario, darle like, compartir y suscribiros que siempre ayuda a crecer un poquito más y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y un saludo. Chao.